No hay más, se celebra la Feria de la Artesanía en la localidad de Corduente. Prácticamente una decena de artesanos se trasladaron hasta la localidad y su alcalde, Carlos Muñoz, quiso agradecerles su visita. Bueno, pues en principio, eso, esta serie de eventos a nosotros eh, es un placer recogerlos, pues por dar a conocer los artesanos de la zona y un poco a qué se dedican y que la gente que viene así de fuera, pues que pueda ver también los artesanos de la comarca y pueda conocerlos. Eh, y bueno, pues agradecer la presencia a los artesanos que han venido a colaborar en, en este evento y también a María, que es un poco la que mueve estas cositas. Diversos artesanos se reunieron con el señor alcalde en una distendida charla para manifestarle sus opiniones para mejorar este tipo de ferias. Pues, normalmente, normalmente al final de horas cuando la gente viene, cuando recogemos es cuando nos quieren comprar. Entonces aquí estamos eh, dándole eh, iniciativas al señor alcalde... De... ...de cordonte para que nos haga cosas... ...y para volver el año que viene... ...con esto, y aquí lo tenemos con la espada de Juego de Tronos... ...que está súper genial...